Hola, soy Carlos Carricova, soy el responsable del comedor de Hipatia y os lo voy a enseñar un poquito, tanto las instalaciones del comedor como las instalaciones de la cocina, para que veáis cómo se prepara aquí los menús que servimos diariamente a todo el alumnado del colegio Hipatia. Venid conmigo. Este es el comedor principal, aquí es el comedor de eh, primaria, en el cual, eh, por las medidas actualmente de COVID, de prevención tenemos que tener una separación para los grupos de busca. En este primer turno se sirven las comidas eh, antes de que llegue el alumnado, porque es el alumnado pequeño, son el alumnado de primero y segundo de primaria, y entonces tenemos preparadas las bandejas para ir sirviendo después los menús. Esta es la línea de, de alergias de menús, de menús distintos, de intolerancias, alergias, eh, de los menús de vegetarianos y veganos que también servimos, menús sin carne. Tenemos muchísima variedad de los menús para respetar, eh, las, ya no solamente la parte eh, de salud, sino también la parte de los criterios por razones religiosas o, o razones personales de la alimentación de, de los niños Y este es el responsable de, de, de esta parte de los, de los menús, que es, el, que es un nutricionista que tenemos en sala, que, el, que prepara los menús con cocina para decirles los ingredientes y estas cosas. Se llama Alejandro, es un crack. Hola Alejandro. <ríe> Aquí estamos encargados de todas las alergias, de todos los niños. Hoy, por ejemplo, al tener salmorejo y tortilla, eh, la tortilla al tener huevo, tenemos para no huevo, para los veganos, también tenemos aparecidos para las alergias y el salmorejo también sin pan para los celíacos. Tenemos dinero de supervisar todos los menús cada día y ver las alergias de los ingredientes que tiene y cambiarlos en, en base a las alergias que haya de cada niño y demás. Como hay muchas, muchos tipos de alergias, de huevos, frutos secos, geliaco, leche, pues cada día vamos mirando el menú y lo vamos cambiando. Por, por temas de seguridad y de control del equipo de, de monitores y monitoras, para que sepan que ese, ese niño o esa niña tiene un menú distinto y no les pueden dar de repetir cualquier cosa. Que tienen que venir a pedírselo al nutricionista son bandejas azules. Ahora vamos a pasar a la cocina, que es el centro neurálgico del comedor, en donde están ahora mismo preparando todos los ingredientes para el menú tan rico que tenemos hoy. Las tortillas las cojamos en el horno para quitarle más presencia, para que tenga menos presencia de grasa. Eh, entonces las hacemos en, en planchas para que en el horno quedan muy ricas y jugosas. Este es nuestro, nuestro jefe de cocina, Alfonso, que se hola, dedicará hola, a preparar días, todos los, los días todo, y le estamos asaltando aquí en su, en su <risa> momento de, de trabajo. Habitualmente tenemos unos 950 niños por ahí, más personal, más profesorado, más monitores. Pelar calabacín limpiar calabaza, todo, la, patata, eh, alcalde, la cebolla, los ajos, y todo lo todo todo que no hay Es un, es un sí, corro bastante grande. Bastante sí, importante, es importante pensando además en la, en la salud y en el bienestar sí, de la persona. Sí, es un proyecto muy importante, muy interesante y cada año va, vamos todavía mejorándolo más. Porque si no está bien no entra nada de bollería, industrial absolutamente nada, todo es producto natural, fruta. Lo único que llevamos de bolleguía es natural, hecho por nosotros, el bizcocho. Todo lo demás es fruta y tomata Se trata de que, bueno, todo el proyecto que nosotros empezamos desde por la mañana hasta media tarde, ojalá se continuase en, en las casas. ¿Qué pena, parece que no estáis haciendo nada. Mate. Eso te iba a decir, yo lo digo, lo digo. Hoy nos has pillado con todo limpio. No suele ser lo habitual. ¿eh? Para nada, para nada. Para nada. Para vale, porque hoy el primero, como llevamos al Morejo y lo tenemos en, el, en la cámara, pues mira, ahora voy a empezar ya a sacarlo. Vale. Ah, vale, ¿y dónde, y dónde lo tiene Lo aquí, Lo tenemos aquí para que... Voy a meter a la puerta, ¿eh? Para que se mantenga frío, ¿Sabes? Y mira, como verás, todo bruto ecológico, fruta, verdura, todo. ¡Madre mía, qué bien huele aquí! <risa> ya lo están preparando ahora, entonces ya están cortando aquí, como son estos aquí están cortando ya, preparando el, el jamón, que no paran, vamos, en cocina, esta gente desde que entra hasta que se va, no para, no tienen un, no tienen un minuto. Eh, antes, del, antes del COVID teníamos eh, para aprender también y para concienciarse de que lo que se echa se come en la bandeja, ¿no? eh, los niños mayores, de los niños y niñas de quinto y sexto se, eh, se servían solos, entonces teníamos más material ahí de, de, de reparto, ¿no? eh, boles y bandejas para, que lo, para ponerles, esperemos poder retomarlo el breve. A ellos y a ellas les, les gustaba mucho el, el sentirse eh, respetuoso con los demás, de no ser egoísta de servirte tú el primero mucho, sobre todo los días evidentemente de lo, lo que es más rico. ¿no? Y entonces bueno, pues así también se generaba un poquito de, de conciencia colectiva. ¿no? Entonces tenemos de separación de residuos, para que los niños también aprendan a, a separar, entonces tenemos un contenedor de materia orgánica en, en sala. Y otro para las cosas en general, ¿no? en este caso sería solamente eh, la servilleta de papel, porque como está serigrafiada no puede ir en el compost, entonces todo el resto va en el marrón, en el, eh, con un acuerdo que hemos tenido, que, es que hemos llegado aquí con el Ayuntamiento de Rivas, que nos traen los contenedores. Del otro lado de la cocina tenemos el comedor de, de los pequeños, de infantil. ¿Ves? Básicamente lo mismo, más pequeño, hay menos ruido. Eh, las bandejas son distintas, son redondas porque son más pequeñas para las raciones. Y aquí, si antes hablábamos de las alergias y de, y de las bandejas azules, eh, si te fijas aquí hay un puesto que no, tiene, que no tiene bandeja porque tiene etiqueta. Esto quiere decir que hay un niño o una niña alérgica. O intolerante. Entonces no sirven las compañeras de cocina, sino que el nutricionista prepara las bandejas para traerlas. Están comiendo ahora actualmente en dos turnos los de, de todo, todo infantil. Ha aumentado un aula también en, en infantil. Entonces son cinco aulas de, de tres años, cinco de cuatro y cinco de cinco. ...no teníamos espacio para que todos entraran en el mismo turno... ...entonces ya los hemos tenido que acostumbrar también a... ...pues unos empiezan a comer a las doce y media... ...en invierno, ahora en verano comen a la una... ...y el otro grupo empezaría tres cuartos de hora más tarde... ...y entre servicio y servicio... ...lo que conlleva limpiar todas las mesas, todas las sillas... ...por parte del equipo de, de, de sala. Aquí en este comedor tenemos un cuarto de baño para, para ellos, que no tienen que salir, en el otro comedor no lo tenemos, aquí sí, son más pequeñitos, entonces hay los lavabos para ellos. este curso hemos tenido 37 monitores y monitoras, eh, que han tenido que estar, en, en, además en infantil, eh, eh, una monitora por cada aula, eh, para mantener el, el espacio-burbuja correspondiente. En este caso buscará la, la, la etiqueta correspondiente, la bandeja correspondiente, y las va repartiendo y tiene cada uno su menú. Lo que está es una técnica que tenemos para los niños que no comen mucho. Entonces se les sirve poca cantidad, que es la llamada plato vacío. Entonces va comiendo poco a poco, ¿no? como el resto de compañeros que cuando ven toda la comida Así que no entonces de esta manera va comiendo el primero y después si quiere más le sigue, sirve. que cuando vienen las familias, que tenemos el comedor abierto a familias, para que conozcan el, el día a día del comedor y que prueben también la comida que comen sus hijos, es lo primero que dicen, ¿cómo podéis estar aquí con este ruido? Porque claro, es todo aluminio, eh, son muchos niños, quiera que no, es un momento también de, de, de, de expansión para ellos en todos los sentidos, que vienen de clase. Es un momento de descanso también, la comida también la tenemos que entender, o el momento comedor de, de descanso, ¿no? tanto la comida en el comedor como en los patios. Entonces, Lo que decíamos antes, estos niños son los de primero y segundo, que son los más pequeños, que por seguridad eh, llegan ya con, la, con el plato servido, y por otro lado están ya los mayores, a partir de tercero, que vienen por la línea a buscar la comida. Los que son e intolerantes vienen donde el nutricionista a ellos a buscarse el la mujer. ellos. que es la empresa que a se encarga tiempo. de... Exactamente. Pues Yo lo primero, a mí lo que sí que es cierto que aquí, aparte independientemente de, de la comida, lo que también hay es un trato muy familiar. El que niño, el que niño venga a comer, no porque venga a comer a un colegio es en un colegio, sino porque también sea acogedor. La estancia en, la, en el comedor es, lo más importante es que el niño esté a gusto, que nos conoce, es el, es el día a día, nos preocupa si uno va a escallar algo que te pasa. O sea, vamos formando, digamos, unos lazos pues, de, del día a día. Y luego ellos son los más críticos, pues hoy ha estado muy buenísima la comida, hoy hacer más de esto, hacer ellos son los críticos, los mayores críticos de, del comedor. Pero no, mi función principal hacia los padres es, aquí sinceramente yo siendo madre, eh, mejor no se puede comer, no porque me quiera echar flores, sino porque es una comida ecológica, porque no hay nada de rebozado, no hay nada de frituras, es más sano y más ecológico no se puede comer. Y luego nosotros dejamos el alma, porque los niños coman, entonces es todo un cúmulo de no puedo decir más yo estoy yo lipatia aquí soy de Rivas y no me puedo lo que veo y lo vivo es lo que puedo fomentar no porque me lo inventen ni porque me lo cuenten es que yo lo veo al día a día.